Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y creadora de la Academia Live Emprendedor. Y en este video quiero hablarte acerca de los tres errores que te están haciendo perder ventas. ¿Cuáles son esos motivos por los que no estás cerrando todas las ventas, todas esas llamadas que estás realizando con tus clientes? ¿En dónde estás fallando? De ello vamos a hablar en este video. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que si todavía no lo has hecho, te suscribas aquí a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los videos que publico cada semana en los que te enseño a vender de forma natural, diferente y sobre todo con tu personalidad. Así que suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas ninguno de los vídeos de este canal. Ahora sí, dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero que hablemos acerca de los tres motivos por los que estás perdiendo ventas. ¿Cuáles son esos tres factores que están haciendo que no estés cerrando todas tus llamadas, reuniones, videollamadas de venta? ¿Por qué tus clientes no te están comprando? Bueno, podría enumerarte miles de millones de problemas, pero voy a centrarme en los tres errores más frecuentes, los más habituales que suceden cuando no cerramos ventas. Uno de ellos es el no saber explicar de forma correcta, de forma eh, clara cuál es nuestra propuesta de valor y por qué nuestra propuesta de valor es diferente. Tienes que tener en cuenta que a la hora de contarle a un cliente cuál es tu propuesta de valor, qué es lo, qué es lo que le estás ofreciendo, a esa persona le tiene que quedar claro realmente por qué tu propuesta es distinta a las otras propuestas que le puedan haber pre eh, presentado otras empresas o quizás otros profesionales. Si una persona no detecta que aquello que tú le estás presentando es distinto, es diferente o aporta un mayor valor, evidentemente lo que va a suceder es que va a decir, bueno, como son todos iguales, como todos me están ofreciendo lo mismo, voy a decidir por precio. Por lo tanto, no te va a elegir a ti si tu precio es más elevado, solo te va a elegir si tu precio es el más bajo del mercado. Y seguro que esto no es lo que quieres, seguro que no es el atributo que más te interesa destacar de tu producto o de tu servicio. Por lo tanto, si no quieres que tu cliente solamente se fije en cuánto cobras respecto a otras personas que hacen lo mismo que tú o que ofrecen lo mismo que tú, tienes que dejarle bien en claro por qué tu propuesta es distinto. ¿Cuál es el valor que vas a aportarle a través de la venta de tu producto o de el servicio que le vas a brindar? ¿Por qué debería sí o sí trabajar contigo? ¿Por qué tu propuesta es totalmente diferente? ¿Cómo vas a ayudarlo? ¿Cuál es la transformación que va a conseguir contigo? Si es que hay una transformación, porque es una formación, porque es un servicio, porque va a comprar un producto y va a recibir un soporte, o porque va a conseguir un cambio en su vida a nivel personal, profesional, a través de la compra de ese producto. Tienes que dejarle bien en claro a esa persona qué es lo que consigue trabajando contigo que tal vez no consiga con otras personas. Alineado a esto, y este es el segundo motivo por el que puede que estés perdiendo ocasiones de, de venta con tus clientes, es no saber contar nuestra propuesta de valor enfocado en lo que el cliente está buscando. ¿A qué me refiero con esto? Puedes dejarle bien en claro a esa persona por qué lo que haces es distinto, por qué es diferente. Pero si no eres capaz de tocar aquellos puntos que son de relevancia para esa persona, te aseguro que es mucho, pero mucho más complicado que cierres esa venta. ¿A qué me refiero con esto? Seguro que te estarás preguntando, Cecilia, ¿qué es lo que me quieres decir? Bueno, si yo te cuento a mí mi propuesta de, a ti mi propuesta de valor, pero solamente me centro en aquellos aspectos que son relevantes para mí, en aquellos atributos que yo considero que tiene mi producto o mi servicio, pero no me detengo a analizar ¿Por qué tú quieres comprarme esto? ¿Cuál es la emoción que te hace sentir comprarme esto? ¿Cuál es la transformación que estás buscando a través de esta compra? ¿Cuál es el cambio que estás buscando a través de esta compra? Solamente voy a poder enfocarme en todos esos atributos, esos beneficios que son relevantes para mí como vendedora de este producto o de este servicio. Cuando en realidad aquí lo importante es qué es lo que espera el cliente con la compra de este producto, de este servicio, con empezar esta formación. Y nuestra propuesta de valor diferenciadora, como dijimos antes, tenemos que presentarla siempre enfocado en lo que está buscando el cliente. Quizás haya varios aspectos, distintos puntos a tocar de nuestra propuesta de valor, pero de nada sirve que yo me centre en contarle a una persona algo que realmente no es relevante para ella. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas de forma más clara y que es uno de los ejemplos que utilizo mucho porque para mí fue realmente eh, un clic mental que me hizo ver qué mal enfocaba la venta de mis propios servicios. Yo le vendía mi servicio de gestión de redes sociales y comunicación digital a abogados y todo el tiempo les insistía con que gracias a trabajar conmigo iban a conseguir tener más tiempo y además iban a delegar la gestión de su comunicación en manos de un profesional. Es decir, en resumen, lo que conseguían era liberarse de esa tarea y por otro lado que la haga un profesional ya que ellos no contaban con esos conocimientos. Luego de realizar un estudio de mercado, me di cuenta de que en realidad te estaba enfocando de forma incorrecta. Eso era lo que yo creía que eran mis beneficios, eh, eh, los beneficios en realidad de, de mi servicio, ¿no? Pero en realidad cuando hablé con mis clientes, cuando me puse en contacto con ellos, ellos lo que más valoraban era que a través de mis servicios iban a lograr posicionar como referentes dentro de su sector. Y eso era lo importante y el motivo por el que ellos contrataban mis servicios. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirte con este ejemplo, con esta idea? Que no se trata de vender tu producto o tu servicio en función de los beneficios que tú consideras que vas a aportar, sino investigar y entender qué es lo realmente importante para tu cliente. Porque tal vez tú estés eh, centrando todo tu speech de ventas en unos beneficios que para tu cliente no son importantes. Mis clientes, por ejemplo, sabían cómo gestionar sus redes sociales, es decir, tener un profesional, sí que los descargaba de trabajo, pero no era lo más importante, y también tener más tiempo, evidentemente era importante para ellos, pero que lo haga yo o que lo haga otra, otra persona, les daba absolutamente igual. Lo que ellos buscaban era a una persona que sea capaz de entender todo su negocio y poder llevar a esa empresa a posicionarse como una autoridad y como referente dentro de su sector. En el momento en el que empecé a centrar mi propuesta de valor a la hora de hablar con ellos, en destacar principalmente este aspecto, comencé a vender, a vender, a vender y a vender. Venía de esta venta no la he cerrado, esta otra tampoco, esta no sé qué ha fallado, ahora no sé qué ha pasado, parecía que le cuadraba, pero no la he cerrado y de repente fue un empezar a cerrar venta tras venta tras venta tras venta. ¿Por qué? Porque me estaba centrando en el beneficio que mi cliente estaba buscando, porque le estaba hablando en su propio idioma, porque estaba escuchando y entendiendo lo que él realmente necesitaba y estaba buscando. Y eso era lo que también me hacía diferente al resto de profesionales que iban a ofrecerle el mismo servicio que yo. Y el tercer motivo por el que quizás estés perdiendo ventas es por no hacer un seguimiento correcto de tus ventas. En muchas ocasiones sucede que llamamos a una persona, le ofrecemos nuestro producto o nuestro servicio, esa persona nos dice que se lo va a pensar, que le va a dar una vuelta, que lo va a consultar con su pareja, que va a echar unos cálculos para ver si cuenta con el dinero o no para asumir este gasto y que ya nos avisará, y nunca más volvemos a saber de ella. Error, error grave, no eh, quedar con esa persona en cuándo vamos a volver a hablar, cuándo vas a tener una respuesta para mí, cuándo podemos volver a reunirnos y que me traslades tus dudas, o me digas, venga va, sí, vamos a comenzar a trabajar. Tenemos que establecer un seguimiento, tenemos que realizar y comprometernos con este seguimiento de nuestras ventas, porque si no, estamos abriendo constantemente conversaciones, generando oportunidades de venta que quedan a mitad de camino y es realmente una pena el no poder cerrar esas ventas simplemente por haber fallado en hacer ese seguimiento. Siempre digo que a veces nuestros clientes necesitan un pequeño empujoncito y ahí estamos nosotros para darles ese empujón, para que se animen a dar el paso y finalmente resuelvan el problema que tienen y por el que seguramente nos han contactado así que espero que si estás cometiendo estos tres errores a partir de hoy después de ver este vídeo completo comiences a aplicar todo esto que te estoy contando en tus llamadas de ventas y verás cómo poco a poco vas elevando tu porcentaje de cierre. Establece un seguimiento con tus clientes, escúchalos, entiende qué es lo que están buscando, qué es lo que están necesitando y destaca qué es aquello que te hace distinto y diferente y por qué deberían elegirte a ti, incluso aunque cobres más que el resto de profesionales, el resto de empresas o tengas un producto más caro que el resto de negocios. Es importante que destaques por qué sí o sí deberían trabajar contigo, por qué lo que tú haces es distinto, es diferente. De esta forma, como te decía antes, vas a conseguir cerrar más ventas, vas a llegar a más clientes y por lo tanto vas a aumentar la facturación de tu negocio. Vas a trabajar con personas más cualificadas y vas a conseguir ese volumen de negocio que estás buscando. Espero que este video te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes un like. También te invito a que me dejes un comentario, que me cuentes qué te ha gustado, qué otras dudas tienes para que también pueda leerte, darte feedback y por supuesto crear contenidos enfocados a ayudarte. Todo el contenido de mi canal lo creo enfocado a poder aportarte el máximo valor, poder ayudarte y por eso siempre leo y respondo a todos los comentarios para poder utilizarlos para crear contenidos que sean útiles para ti. Si aún no lo has hecho todavía, no te olvides, suscríbete a mi canal que me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube. A aplicar todo lo que he dicho en este vídeo, y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao, chao!